Estás escuchando Charla con Atenea Bienvenidas, pequeñas lechucillas, a la segunda temporada de Charla con Atenea. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros, los mortales deseosos de aprender sobre mitología. Esto es un hecho histórico, señores, porque yo no sé la de gente que me ha pedido que cuente la historia de Hércules desde el principio y no solo los 12 trabajos. Pues eh, aquí la tenéis, porque hoy vengo a hablaros de Heracles. Hércules para los amigos. Es raro ya de por sí que no hayas escuchado en tu vida hablar de este personaje, pero por si es el caso, ya estoy yo aquí para contarte sobre su vida desde la más tierna infancia. Antes de comenzar, os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como @paquiBel con B y con dos Ls, donde os cuento más cosas de mitología y además también hablo sobre literatura y cositas varias. Sin más dilación y con la intro más corta de la historia de este podcast, empecemos.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 pero no es que fuese un estudiante modelo precisamente, le castigaban bastante. Una anécdota de esto es que justamente su profesor de música le regañaba tan seguido que un día Heracles se cabreó y le golpeó con la lira hasta matarlo. Nada tóxico el colega, para nada. Lo gracioso entre comillas no queda ahí, sino que cuando compareció ante el tribunal se acogió a un derecho que existía en el que podían matar a tu oponente siempre que fuese en defensa propia. Este no había sido el caso, no había sido en defensa propia porque el profesor no le había hecho nada, pero al ser el Acre, hijo del rey, pues, lo absolvieron. ¿Y qué hacen todos los padres de poder con sus hijos problemáticos? Exacto, lo exilió al campo para que cuidara de los rebaños. Allí pudieron aprovechar mejor su fuerza bruta porque pasaban cosas que eran el pan de cada día, como que un león conocido como León de Citerón se dedicara a acosar y cazar rebaños de la zona, Así que Heracles pues, se deshizo de él. Todo iba bien hasta que un día llegaron unos emisarios del rey Ergio, que había derrotado años atrás a los tebanos y le impuso a la ciudad un tributo anual que le había tocado bastante las narices. Claro, Heracles tenía ahí la ebullición y fue verlos y atacarles. Pero no simplemente a golpes, no. Les cortó la nariz y las orejas y las ató a sus cuellos para después mandarlos de regreso a su rey y dejarle claro que no volverían a mandarle nada. Esto a Creonte, el rey de Tebas de ese momento, le pareció lo más maravilloso del mundo y decidió recompensarlo como se recompensaba a todos los héroes de la Antigua Grecia, dándole la mano de su hija, Megara. Y además también le ofreció la mano de su otra hija, Pirra, al hermano de Heracles para que todo quedase en familia. Aparentemente lo que viene empieza bien acaba, ¿no?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 y con un garrote hecho con un olivo, pero nada sirvió. La cueva en la que vivía el león tenía dos entradas, así que se le ocurrió taponar una de ellas para acorralarlo y consiguió matarlo estrangulándolo con sus propias manos. Una vez realizado el trabajo, cargó con el león hasta Micenas para enseñárselo a Euristeo y este acojonado, y sin esperar verle entrar con ese bicho, le desterró para que no volviera a pisar la ciudad. Los resultados de los trabajos siguientes debería mostrárselos desde la distancia. Además, así se cubría un poco la espalda del rey, por si acaso. Aprovechó para usar la piel del león que desgarró con sus propias garras, las del mismo animal, no las de Erangler, pero que no penséis que era tan listo como para haberse dado cuenta él de esto, de que solo podía desgarrarse la piel con sus propias garras sino que fue Atenea disfrazada quien se lo contó. Usó la piel como armadura y la cabeza como yelmo. El segundo trabajo fue matar a la Hidra de Lerna, un antiguo monstruo acuático con forma de serpiente con muchas cabezas y que cada vez que se le cortaba una, nacían dos más. Una de estas cabezas, además, era inmortal y su aliento contenía una sustancia tóxica, lo que hacía prácticamente invencible al animal. Euristeo mandó este trabajo simplemente para matar a su primo, porque la Hidra era hermana del león de Nemea, ambos criados por Hera, además, y clamaba, vengan. ¿cómo la mató entonces? Bueno, mejor dicho, ¿cómo la mataron? Porque en esta ocasión no lo hizo solo, sino que le ayudó a su sobrino Yolao, porque la cosa era bastante potente. Pues se taparon la boca con un pañuelo para no respirar el aire tóxico del bicho y, atención, le lanzó flechas en llamas a la laguna donde residía para que saliera. Que diréis, lo mismo que pensé yo, pero vamos a ver, una laguna en llama, no tiene sentido... Ninguno. Si alguno se lo encuentra que me lo explique porque yo tampoco le veo sentido al gasto tonto de fuego de ponerte a perder tiempo incendiando una flecha para lanzarla al agua. No se entiende. Cuando por fin la tuvo de frente porque la hidra pues, salió en algún momento, Heracles comenzó a cortarle cabeza, pero pronto se dio cuenta de que no iba a llegar muy lejos. Entonces fue cuando Ayolao, inspirado otra vez por Atenea, se le iluminó el cerebro y le dijo Oye... ¿Y si tú cortas y yo quemo la base para que no vuelvan a salir? Y así fue como terminaron por fin con la hidra de Lerna, cauterizándole la cabeza. Bueno, las cabezas. El problema fue que Hera avisó a Euristeo de que no había realizado este trabajo solo, por lo que le dijo que no contaba y que tendría que hacer otro en compensación con lo que la suma de los trabajos en vez de 10 ahora eran 11. Lo siguiente fue capturar a la cierva de Cerinea, que tenía pezuña de bronce y cornamenta de oro, y estaba consagrada a Artemis. La diosa, hace un tiempecillo, había intentado coger a cinco de las ciervas para engancharla a su carro y que tiraran de este. Pero esta cierva en concreto había escapado y como había sido la única que había conseguido escapar de ella, ordenó que se le tuviese respeto y que no se le hiciese nada. Como imagináis, todo mal en este trabajo, porque encima se iba a ganar de enemiga una de las diosas más poderosas del panteón griego. Pero como no tenía más remedio, Heracles persiguió a la cierva durante un año entero sin lograr cogerla hasta que, en un descuido del animal que fue a beber agua, la atrapó atravesándole las dos patas con una flecha, pero sin causarle daño porque no atravesó músculo, sino piel, tendón y hueso. Teniendo cuidado de no derramar ni una gota de sangre para no tener que rendir cuenta a los dioses, la llevó ante Euristeo y este le mandó el siguiente trabajo, capturar el jabalí de Erimanto. Antes de llegar a Erymanto, Heracles decidió pasar a ver a un centauro amigo suyo de otros tiempos y se quedó con él a comer. Estaba por allí tranquilo cuando un grupo de centauros que pasaban encima de los más poderosos olieron que Folo, el centauro en cuestión, le estaba dando vino del que solo tenían permitido beber ellos, en plan, la especie, los centauros. Enfurecidos atacaron a Heracles que en un principio lo ignoró, pero llegó un punto en que ya le tocaron mucho la seta y comenzó a deshacerse de ellos con flechas. Folo estaba flipando porque era impensable que unos centauros tan brutales murieran a manos de una simple flecha y cogió una para verla. La flecha, que en apariencia era normal, en realidad estaba impregnada de la sangre de la Hidra, que era igual de venenosa y letal que su aliento. Folo no tuvo cuidado, se le cayó y se le hincó la flecha en el pie, pereciendo también junto a los otros compatriotas. Heracles lo enterró a todos en un lugar y a Folo se lo llevó hasta el pie de un monte que tomaría el nombre de Foleo o Foloeo a partir de ese momento. Fue entonces cuando ya comenzó a buscar al jabalí hasta encontrarlo. Lo persiguió durante varias horas hasta darle caza en una zona nevada, lo encadenó y se lo llevó a Micena. Después de esto, Euristeo lo mandó a limpiar los establos de Augías en un solo día. Parece algo plausible después de todo lo que le había tocado, pero claro, tenía trampa. El ganado de Augías era el más grande del país, entre otras cosas porque los dioses designaron que sus cabezas no sufrieran enfermedades y el padre de este, que era el dios Helios, le había regalado 12 toros bravos que defendían con uñas y dientes a los demás, permitiendo que vivieran durante mucho más tiempo y tuvieran una enorme descendencia. Euristeo mandó esto porque sabía que era imposible y porque quería dejarlo en ridículo, pero Heracles se lo tomó tan personal que augía, habiéndole hecho mucha gracia, este trabajo, decidió hacer una apuesta con él. Si lo conseguía, le regalaría parte de su ganado. Claro, aquí Heracles sí que le dio al coco y lo que hizo fue desviar los cauces de los ríos Alfeo y Peneo para que estos pasasen por los establos y así limpiaran, sin demasiado esfuerzo, todo lo que viene siendo eh, las heces y en el plazo establecido. Obviamente, ni Augía ni Euristeo aceptaron esto, uno dijo que el trabajo no lo había hecho a él, sino a los ríos. Y el otro, Euristeo, dijo que no era válido porque el trabajo lo había hecho para Augía, por la apuesta, no para él. Heracles no quiso dejar las cosas así y llevó a Augía ante los tribunales para que le diese la parte del ganado que le había prometido. Fileo, hijo de Augía, declaró a favor del héroe y en contra de su padre. Y el tribunal le dio la razón a Heracles, así que Augías le dio el ganado y desterró a su hijo por traición. El héroe, asqueado por el destierro de su amigo, decidió reclutar un ejército y declaró la guerra a Augías. Guerra que perdió. Perdió Heracles, no Augía. Pero Heracles, digno de su nombre, era rencoroso como el alcama. Así que aprovechó que tres años después estaba el ejército de Augías de fiesta para tenerle una emboscada en la que les venció mató a Augia y a su otro hijo y puso a Fileo como nuevo rey. La cosa estaba calentita cuando Euristeo le mandó el siguiente trabajo, que como le había dicho que el anterior no valía, ahora eran 12. El siguiente trabajo era matar a las aves del Estínfalo, un lago en el que se hospedaban estas aves con pico, ala y garra de bronce. Había que acabar con ellas porque eran un peligro al ser carnívoras y atacar el ganado de los pueblos cercanos, además de que sus heces eran venenosas y arruinaban los cultivos. Intentó derribarlas con flecha y consiguió quitarse de medio unas cuantas. Pero eran tantas que sería imposible Así que de nuevo Atenea fue al rescate La diosa le dio un címbalo Que es la versión antigua del platillo de bronce Y le dijo que lo tocase encima de un sitio elevado De una colina o un monte algo así Para que los pájaros se asustaran Salieran volando y no volvieran Vamos, algo así como un espantapájaros supersónico 2.0 Al volver para decirle a Euristeo que ya había cumplido Resulta que las aves habían ido a parar justamente a Micena, Donde vivía el rey Y el rey se tuvo que esconder en un refugio Así que Heracles volvió a hacer sonarle el címbalo Y las aves huyeron para no volver jamás Thank mm -hmm. you. Todavía nos quedan por explicar seis trabajos más y alguna aventurilla que hará que la estuvo después. Pero ya será en el siguiente episodio porque... delita. No le pasaron más cosas a este hombre porque no era de Troya, que si no ya... fiesta. Que también estuvo en Troya, por cierto, ya os lo contaré en el siguiente episodio. Bueno, pequeñas lechucillas, espero que hayáis descubierto cosas que no sabíais sobre este personaje legendario y que estéis atentos para el siguiente episodio donde terminaré de contaros toda su historia. Mientras tanto, pasad un buen fin de semana y recordad, como dijo Julio César... La suerte está echada. Sed buenas.